Hola, buenos días. Buenos Bueno, bienvenido a la, a la segunda sesión de, de estos cursos virtuales que estamos preparando. De ellos soy publicando. Me estáis escuchando bien, ¿no? Y me veis como bien, ¿no? Perfecto. Bueno, hoy hemos preparado un, un taller un taller práctico, como poner el título para preparación de convocatorias postdoctorales, para todos aquellos que hayáis terminado la la tesis doctoral, y bueno, vamos a ver sobre todo tres, tres convocatorias principales, que son la Juan de la Sierva, marie Curie y Ramón, y Ramón y Cajal. Va a ser un taller muy, muy práctico, ¿vale? Vamos, eh, vamos, a tener, vamos a contar en este, en este taller con, con, con Nicolás Robinson, que, que bueno, es compañero mío de, de, de toda la vida, porque entró en mi grupo de, de investigación cuando él empezaba, desde cuando él empezó con su beca FPU. Y, bueno, lo bueno que tiene Nico es que tiene una carrera investigadora, eh, una carrera investigadora bastante buena y ha, y ha pasado por todas las convocatorias posibles. Y esto es bastante interesante. ¿vale? Ha, sido un, ha sido contratado FPU, ha sido Juan de la Sierva, eh, ahora es Marie Curie en la Universidad de Dell. y además está preparando ahora todas las convocatorias postdoctorales ...que hay después de la manicuría... ...como son la, la Ramón y Cajal... ...las emergentes de la Junta... ¿vale? ...yo también he preparado algunas de estas convocatorias... ...por tanto también tengo... Eh, ...experiencia con, con... ...con este tipo de... ...de documentación de trámite administrativo ...que sabéis que son bastante... ...bastante engorrosos... ...y bueno, no me quiero entretener... ...no me quiero entretener más... ...vamos a hacer una dinámica diferente un poco... ...a la del otro día... ¿vale? Vamos, a hacer, ...vamos a hacerlo diferente... Nico va, va, va a ser de, el que haga la exposición principal, eh, para eso es nuestro, nuestro invitado y nuestro y nuestro experto. Bueno, como comentaba, va a ser la, la presentación principal. Eh, y yo voy a ir compartiendo todos los documentos y toda la, y toda la, todos los materiales que estén disponibles a través del chat de aquí de Google Meet y a través de, de, de Telegram puntualmente le haré alguna matización o haré algún, algún comentario, ¿vale? Entonces, vosotros vais preguntando por, por el chat, todo lo que queráis, y yo voy atendiendo por el chat, por aquí o por Telegram, ¿vale? Y, y ya está, le voy a dar la, le voy a dar la palabra a, a Nico. Bueno, antes, recordad siempre, bueno, como voy a estar yo pendiente, no va a haber ningún problema, pero bueno, estaré pendiente de... De, de los micrófonos y este tipo de, de cuestiones. En relación al chat, como yo voy a estar pendiente, voy a estar todo el rato ahí interactuando, no hay, ni, no hay ningún problema. ¿Vale? Podéis ir preguntando sobre, sobre la marcha y así Nico tampoco se nos despista mucho. Bueno, Nico, eh, voy te doy a la, la palabra, voy a desconectar mi, mi micro para no, para no importarte mucho, ¿vale? Perfecto. Y adelante. A ver, ¿me, ¿me veis? ¿Me oís, no? Vale, bueno, pues yo soy Nicolás Robinson, como decía Dani, bueno, soy ahora mismo Juan de, la eh, Juan de la Cierva, ¿no? Soy Marie Curie en, en la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos. Y, y no bueno, la idea ¿no? es... vosotros. Sí, ¿no? Me dicen por aquí que sí. Sí, vale, ok. Vale. Venga, pues sigo para adelante. Bueno, y, y bueno, la idea de... Este era un curso que en principio íbamos a dar para el programa de doctorado, iba a ser presencial y tal. Y bueno, visto, visto como la situación, pues hemos decidido impartirlo igualmente, pero hacerlo hacerlo de esta manera, un poco más informal. Pero para que por lo menos podáis beneficiar y no y nos veáis sin, sin este tipo de formación. La idea es dar una idea general sobre las cosas que hay que hacer o que se deberían de hacer si uno quiere seguir la carrera académica después, de la, después del doctorado. Eh, sobre todo porque es bueno que lo vayáis pensando, sobre todo aquellos que estéis ya, no diría al final del doctorado, pero sí incluso en el tercer año, incluso segundo, dos años y medio, etcétera, ¿vale? Porque estas convocatorias son lentas, eh, hay que prepararlas bien y, y las resoluciones llevan bastante tiempo, es decir, que normalmente suelen resolverse de un año para otro, por lo cual si esperamos, si esperamos a, a solicitar estas cosas cuando ya me hayamos acabado el doctorado, seguramente nos quedaremos con un año en blanco, ¿no? Entonces, para poder evitar esto, es, es importante ir mirándolo. Eh, donde hemos puesto una serie de recursos para que lo podáis ir viendo. Eh, y bueno, la, la idea es mostraros en primer lugar lo que, lo que se supone que es el camino que hay que seguir eh, en la carrera académica. Eh, no sé si... si dan, a intentar compartirlo, Dani, o el, el, la pantalla, o lo, o lo hago yo. Verla eh, compartiendo tú mejor, ¿vale? Y Venga. yo me encargo un poco del de, de chat y de compartirlo. Yo voy a ir compartiendo los documentos por los, por los diferentes chats, ¿vale? Vale, perfecto, muy bien. Venga, pues voy a compartir la pantalla y vamos viendo cada uno de los recursos. Vale, veis va va la pantalla, ¿no? Bueno, si no, si no me vais diciendo. El caso, este es el documento que hemos preparado, un documento muy informal, ¿vale? Con, un, con el guión, que es básicamente el programa de este curso, eh, con las cuestiones que vamos a ir planteando y con algunos recursos. Algunos recursos son recursos que nosotros, son básicamente el resultado de las evaluaciones que nosotros hemos recibido, incluso alguna propuesta que nosotros hemos mandado, tanto Dani como yo. Y, y otra cosa pues son, son material que hemos ido generando, ¿no? Por ejemplo, y esto sería el primer punto para ver, el gráfico este de la CECIT, este un gráfico que, que la FECID publica diría anualmente, pero, pero bueno, va con, con la periodicidad no suele ser muy allá, pero bueno, el año está en es la última edición que hay, donde suelen, donde indican las distintas oportunidades que tenemos como doctorando, como doctora, como doctores, digamos, para, para para pro progresar en nuestra carrera académica. Empiezan ya desde la parte predoctoral, con todas las becas que tenéis. Y es un documento, es solamente un grafiquito, pero ofrece es una forma muy sintética de ver las distintas oportunidades de financiación que tenemos. ¿Sí? ¿Alguien ha dicho algo? ¿No? Ok, bueno, pues sigo. Entonces, veis, veis bueno, desde, el, desde la FPU, que sería la, la que muchos de vosotros tenéis para hacer la tesis y todo el tipo de becas que habría para hacer una tesis en, en España, eh, tanto, tanto a nivel nacional como a nivel europeo e incluso a nivel de cada una de las comunidades. Eh, y luego, lo que vamos a tratar hoy, ya aquí, digamos, las distintas fases de la, de la etapa postdoctoral hasta lo que sería ya la consolidación de la carrera como como personal investigador de una universidad, ¿vale? Eh, vamos a ver, sobre todo, la primera part, fase de la, de, la, de la carrera postdoctoral, que serían estos primeros cinco años, eh, y las principales convocatorias que hoy, que son la Juan de la Cierva Formación y la Juan de la Cierva Incorporación, ¿vale? Es decir, que la, la, la idea es que todas estas becas están ofertadas para que se siga un camino, no para que se echen todas a la vez, sino que para que vayamos paso a paso. Entonces, digamos que el primer paso... Cuando uno daba la tesis sería a nivel nacional pedir una Juan de la Cierva Formación y a nivel europeo se podría pedir una Marie Curie, ¿vale? La Marie Curie digamos que se puede pedir en las diferentes fases postdoctoral, postdoctorales porque como, como luego ya os comentaré, eh, es bastante bastante flexible en ese sentido, ¿no? ¿Qué hace falta para pedir una, una, una beca postdoctoral, eh, una Juan de la Cierva? Pues básicamente lo que solicitan y eso es algo que que facilita bastante bastante el tema. Os voy aquí, vamos a entrar aquí en la, a ver, en, aquí tenéis, si sí, el, el documento lo tenía por aquí abierto, con donde tenemos la convocatoria. Eh, eh, eh, a ver, aquí lo tenemos. Vale, aquí tenéis toda la documentación de la última convocatoria que hubo, ¿vale? Para la Juan de la Ciudad Formación, luego pondremos el enlace para que podáis, podáis ojearlo. Y lo bueno de estas convocatorias es que no cambian mucho de año a año. Entonces, si veis ya la convocatoria del año pasado, podéis ver ya lo que, lo que se espera que mandéis para el año que viene. Básicamente, lo que os piden en este caso es eh, un currículum y el currículum de la, de la, del, del equipo de investigación con el que vaya a trabajar. Y el requisito básico que tenéis para poder solicitar este tipo de, de convocatoria es que hayáis leído la tesis en el momento en el que se haga la resolución, es decir, que incluso podéis solicitar una Juan de la Cierva Formación sin todavía no habéis acabado la tesis, pero ya sabéis más o menos que os quedan unos dos meses para, para, para presentarla. ¿vale? Esa sería la condición número uno. La condición número dos es que tiene que ser en un centro de investigación que sea diferente al centro donde habéis hecho el doctorado. Es decir, que tenéis que ir a otro sitio, de, a, a otra a otra institución. Vale. De manera que hay que buscar una institución. Y hay que contactar con otra gente y hay que, digamos, empezar la negociación mucho antes de que, de que comience el, el proceso de, de solicitud de la, de la beca, ¿vale? Eh, el proceso, el cómo encontrar compañeros, cómo encontrar, digamos, dónde, dónde quedaros, pues básicamente esto es algo eh, para lo que será esencial que hagáis estaciones de investigación, para lo que será esencial que, que hagáis convocatorias, que, que, que vayáis a conferencias, perdón. Y también será esencial que estéis ya en un, tra en un sitio donde tengáis una red de contactos bastante amplia. Es decir, que vuestro equipo de investigación, vuestro director de tesis, etcétera, tenga una serie de contactos que, que os faciliten para poder vosotros identificar gente con la que os gustaría trabajar en el futuro una vez acabéis la tesis. ¿vale? Es importante eh, contactar con estas personas y, y hacerlo ya de manera de manera intensiva durante... Uno, durante unos meses antes de incluso de, de, de, la, de la convocatoria o incluso a años vista o a un año vista porque, porque esta gente no, no tiene simplemente que aceptar o ya está, es decir, que ellos no simplemente tienen que decir ok, os podéis presentar conmigo y ya está, sino que ellos también tienen una serie de restricciones a la hora de presentarse a una Juan de la Cierva, a la hora de pedir Juanes de la Cierva para ellos, es decir, a la hora de pedir por dos investigadores postdoctorales y básicamente es que ellos solamente pueden solicitar una Juan de la Cierva con un solo candidato, por lo cual, si ellos tienen ofertas de varios, intentarán elegir a la mejor persona, a la, a la persona que tenga ma ma mayor oportunidad de obtener el, el, el contrato, ¿vale? Y nos va a la segunda parte, que es lo que se puntúa en este tipo de convocatorias. Lo que se básicamente se reparten en 100 puntos y como se reparte eh, es que 50 puntos dependen de vuestro currículum. Y los otros 50 puntos, y esto es muy importante, ¿vale? Porque conozco muchos casos de gente que no obtienen, con, con currículos excelentes que no tienen la, la, la Juan de la Cierva de formación. El otro 50% depende de vuestro supervisor y del currículo equipo de investigación. Por lo que es muy importante que esa parte, si ellos no la están trabajando, la trabajéis vosotros por ellos, ¿vale? Puesto que al final el... el Digamos, el, aunque ellos ganan un post 2, vosotros, vosotros ganáis un puesto de trabajo. Es decir, que, que vosotros sois los que, los que estáis más, jugando más cosas en este sentido, ¿vale? Eh, aquí tenéis, en, en página esta tenéis todas las, las plantillas para que podáis viéndolas. La plantilla del CVA, que ahora después, de todas formas, ahora enseñaremos tanto el ejemplo de Dani como el mío de, de CVA y de CVN. Eh, la convocatoria en sí también, ¿vale? Y tenéis también aquí la plantilla también para el, para el historial científico del equipo de investigación. Este es el documento que digo que es muy importante que se rellene bien, porque aquí va, va la mitad de la puntuación, es decir, que no es solamente vuestro currículum, sino también el de la, el de la institución a la que vais ¿vale? um, Un ejemplo de, de historial de equipo de investigación. Yo, yo en mi caso tuve mucha suerte porque el, el centro en el que estuve, tuve la Juan de la Cierva, tanto la formación como la incorporación, era un centro que tenía mucha experiencia en este tipo de convocatorias. Entonces ya desde el propio instituto tenían una, un, una, un historial redactado que simplemente había que actualizar cada año, por lo cual era muy fácil para ellos. Eh, y, y eso me aseguró prácticamente desde el principio que iba a obtener, si no el 50% de los puntos que, que dependían de ellos, 40, eh, 40 y muchos, ¿vale? Que iba a estar bastante cercano a los 50 puntos, puesto que la tasa de éxito que ellos tenían era muy alta. Fijaros, fijaros... Eh, tiene que estar, puede estar redactado este documento tanto en inglés en o en español, pero lo ideal es que esté en inglés, ¿vale? En el caso de este centro, lo que ellos hicieron, esto era un centro del CSIC y de la Universidad Politécnica de Valencia. Este centro tiene diferentes grupos de investigación. Y yo podía haberme presentado con el historial del equipo del grupo de investigación al que yo iba a trabajar, pero la estrategia que ellos hacen para poder obtener mayor puntuación es que presentan el equipo de investigación como si fuera el centro al completo, ¿vale? Es decir... No se trata, no, no muestran el historial de, de su grupo, del grupo del supervisor, sino del de, de, de historial científico de todo de todo el equipo, por lo cual estamos contando aquí, en este caso, con 30, 40 personas que tienen proyectos, que tienen, que tienen publicaciones, etcétera, y es una forma de engrosar un poco eh, su apartado y darle mayor empaque, y, y de esa manera intentar obtener mayor, mayor ventaja competitiva, ¿vale? Lo primero que hacen es una descripción del centro, ¿vale? Fijaros que utilizan colores. Esto es bastante bastante importante. Intentar darle darle cierta. Digamos que estéticamente. El, el, tanto el documento este. Como luego lo, el CVA. Y el CVN. Y todas las propuestas que redactéis. Sean atractivas visualmente. ¿vale? Hace una breve descripción de, de, del centro. De dónde viene. De dónde sale. Y luego un apartado con sinergias. ¿Cuál es la, cuál es la relación que existe entre el candidato. En este caso yo. Y el centro al que, al que quiero ir. Es decir, ¿por qué, ¿por qué este centro digamos, es idóneo para mí? Y no solamente porque es idóneo para el candidato, sino porque la persona, aquí tenéis al, al, al supervisor, porque esta persona es la persona idónea para, para supervisar eh, el trabajo del candidato? ¿vale? Entonces, ¿qué, cosa, qué cosas tienen que aducir un, un supervisor? Pues el número de doctorandos que ha, que ha, que ha supervisado que ha dirigido el número de el número de, de, -dos, de -dos que ha tenido, se ha tenido Juanes de la Cierva anteriormente. Y luego, pues ya todo el tepa, todo el, el típico, las cuestiones que se suelen incluir en en, en este tipo de convocatorias, es decir, cuántos proyectos ha liderado, de qué instituciones, eh, con qué instituciones colabora, cuáles son sus publicaciones de mayor impacto, etcétera. ¿vale? estoy haciendo mucho hincapié en esto porque, porque sé que hay mucho. En muchos casos, en mi caso no tuve que redactar yo esto, pero en muchos casos el propio candidato que tiene que hacer el historial del equipo de investigación, sobre todo cuando este equipo no tiene no tiene experiencia en solicitar eh, Juanes de la Sierra, ¿vale? Eh, y luego pasa una descripción de lo que es la organización y la estructura de de, del, del instituto, del equipo de investigación. El número de personal, todas las redes colaborativas en las que funciona el tipo de se han organizado congresos internacionales también eh, todo ya digo con, con muchos colores con mucho empaque con muchos con, eh, intentando intentando que quede todo muy claro y que el, y que un evaluador sin leer el documento de manera de manera pormenorizada tenga ya una idea clara de que este que esté un equipo de investigación solvente eh, donde hay muchas posibilidades para el para el doctorando para el pos 2 ¿no? porque la, la idea es que que, que el postdoc siga también su desarrollo y su formación como investigador, ¿vale? Y luego ya, y esto voy a ir rápido, pero es importante incluirlo también, tablas y más tablas de proyectos. Todas las tablas de proyectos que hayan que tenga el, el centro de investigación, con el dinero, con los IP, con, con, la, con la convocatoria, el año, remarcando, fijaros en negrita, cuáles de esas convocatorias pertenecen al, al supervisor del candidato, ¿vale? Tablas y tablas, nada más que con datos y datos, para que quede bien claro, para básicamente abrumar al evaluador y que tenga poco que, que objetar, ¿vale? Es decir, que estas son convocatorias muy competitivas, donde la nota de corte suele ser muy alta. Eh, ahora veremos el ejemplo, por ejemplo, de, de una de las convocatorias en las que yo tuve, la Juan de la Cierva, para que veáis que el, que el nivel es, es muy alto. Y, y, básicamente, el evaluador no está buscando los puntos fuertes del centro sino está buscando los puntos débiles porque lo que tiene que buscar es formas de poder de poder rechazar porque porque básicamente el nivel es, es, es, es muy, muy similar eh, sí bueno estoy viendo aquí que dani ha puesto un ejemplo ahora, ahora vamos a ir corriendo por, por los diferentes ejemplos de, de notas y tal no qué es lo que obtenemos una vez solicitamos este tipo de convocatorias pues bueno aquí tenéis la evaluación, esto es para que veáis un poco el tipo de comentarios que se suelen obtener en este tipo de convocatorias. La evaluación que se hace es una evaluación de expertos. Eh, en teoría pueden ser externos incluso, pueden incluso no ser, no ser nacional, aunque la verdad es que yo aquí ya me pierdo, no sé si Dani aquí tiene más ideas sobre el tipo de evaluadores que, que se encargan de, de evaluar este tipo de convocatorias. Los no, evaluadores bueno, suelen, ser, suelen ser investigadores convencionales, ¿eh? o sea, no... Suelen ser nacionales, ¿no? Puede haber investigadores de, de todo tipo, pero suelen ser españoles. ¿vale? Y suelen, vale. suelen haber muchos investigadores que han sido Ramón y Cajal evaluando este tipo de, de propuestas. ¿vale? Pero las comisiones sí, son bastante, bastante misceláneas. Vale, vale. Bueno, ¿no? básicamente lo importante es que veáis que, que, el, que son muy escuetos en el tipo de, de, de, de respuesta que te dan. Eh, yo, yo, bueno, como decía Dani, sí, es verdad que yo he pasado por, por todas las fases, he tenido toda la, todas las becas que podía tener, digamos, hasta el momento, pero también es cierto que la he solicitado, algunas de ellas las he solicitado varias veces y también he tenido denegaciones. Eh, y esto os lo digo porque es importante que, que, que cuando solicitéis convocatorias no solicitéis una, sino que busquéis diferentes convocatorias que podéis solicitar a la vez. Es decir, por ejemplo, en la primera fase... Nada más leer la tesis. Existe, existe la posibilidad de solicitar el Juan de la Cierva, existe la, solic, la posibilidad de, de solicitar Marie Curie y existe la, la posibilidad de, de solicitar otras convocatorias nacionales como la Torres Quevedo, por ejemplo, ¿no? que es para, para trabajar en, en industria, en empresas. ¿no? Es decir, que y, y en mi caso solicité las tres: eh, obtuve la Juan de la Cierva Formación y la Torres Quevedo y la Marie Curie, pues me la rechazaron. Eh, así, que, así que es importante que siempre. Solicitéis más de una convocatoria y no y no aferréis a una. Eh, lo, volviendo al tema de las evaluaciones, lo, lo, lo interesante de las evaluaciones es que en el caso de que os la hayan rechazado, os van a dar cierto feedback sobre cuáles pueden ser los puntos débiles que tenéis, pero tampoco lo toméis muy literalmente, ¿vale? Porque como digo, el evaluado, los evaluadores están, tienen 100 candidatos para 10 puestos, y van a intentar buscar poner todos los peros posibles. Es decir, que en ciertos casos puede que efectivamente tengamos lagunas importantes en las que debamos trabajar, en otros casos tal vez estas lagunas no sean tan importantes, ¿vale? Y, y sean más una excusa que ha puesto el evaluador para poder justificar la puntuación que nos ha dado. Fijaros que, por ejemplo, aquí en, en aportaciones dio 23,5 sobre 25, ¿no? El, ¿Cómo justificas cada ha dado 23,5 y no 23,8 o, o 24? Sobre todo cuando la, la nota de corte es tan alta y un punto puede suponer es obtener o no obtener este tipo de convocatoria, ¿no? Fijaros en el, en el caso de mi, del centro, las puntuaciones que estuvieron, es decir, el historial del equipo, y bueno, lo he colgado ahí, está el de libre acceso para que lo podáis emplear, es un ejemplo muy bueno, va a seguir porque estuvieron... 44 puntos, eh, 49 puntos sobre 50, es decir, que es que básicamente eh, fue eh, es perfecto, ¿no? El, el, como, lo, como lo tienen ellos redactado. Y donde estuvo la laguna fue, fue por mi parte, ¿no? Que suele ser lo más, lo más normal, ¿no? En fin, este es un caso de una evaluación exitosa, ¿vale? En mi caso, sí, sí obtuve, sí obtuve esta beca si sí la si sí la obtuve. Eh, esto sería para la Juan de la Cierva Formación. Nico. La sí. Una pequeña, punto. cuando comparta la pantalla, la puedes dar control más para que se vean un poco los detalles. Es que no se ve muy bien, ¿vale? Cuando digo cuando la comparta cuando haga, comente algo, la... enfoca... Vale. Amplíe tu pantalla para que se vea un poquito más grande el texto. Es que si no, no se ve. De vale, todas vale, formas, vale, yo perfecto. estoy compartiendo tus tu convocatorias. Venga, dale. Vale, vale, perfecto. Ok, bueno, aquí también entonces, ya he visto un ejemplo para la Juan de la Cierva. La Juan de, de, de la Cierva incorporación, eh, la Juan de la Cierva formación tiene una duración de dos años estas dos estas dos becas, Juan de la Cierva Formación e Incorporación, realmente, originariamente eran una sola beca, era un contrato de cuatro años, que en un momento dado decidieron dividir en dos. Eh, en el caso de la Juan de la Cierva Incorporación, eh, la, la idea, la, la, los requisitos son básicamente iguales, son esa, exactamente la, la, el tipo, lo que hay que entregar es lo mismo, la única excepción es que, podría volver incorporarte a incorporarte tu, tu, a tu institución de origen, ¿vale? Es decir, en este caso, eh, el requisito para, solicitar, para elegir una institución es que hayas estado desvinculado a la misma durante un mínimo de dos años. De manera que si ha obtenido la formación, ha estado dos años fuera, pues ahora podría volver a incorporarte, ¿vale? Y mi percepción, y esto es, solamente, esto es percepción, es que la, la, la competencia que hay en este tipo de convocatorias varía mucho de año en año, en función de la gente que la solicita, eh, dándose el caso de que te encuentras, por ejemplo, gente que, que tiene un currículum prácticamente idéntico que, el, que el, cuando solicito la formación, que cuando solicito la incorporación yo tiene más puntuación o incluso está en una, una, en una posición más alta en la incorporación que en la formación, habiendo presentado exactamente lo mismo. ¿no? O sea, que varía mucho en función de, de cada año y de la competencia que haya. Por eso, muchas veces me preguntan cuántos cuánto artículos necesito tener para conseguir este tipo de becas, pues varía muchísimo. Es decir, que gente con tres, cuatro artículos en buenas revistas la obtienen sin problema y unos años y otros años pues no la obtienen y necesitan más artículos. Eh, claro, en este sentido es esencial que, que, que, que, que tengáis publicaciones. Eso eso eso va, digamos, se da por entendido. Tenéis que tener publicaciones para poder para poder optar a este tipo de convocatorias. De hecho, a ver, os voy a enseñar y ahora sí que intenté ampliar un poco más. La pantalla. En el caso de la, de fijaros la, que es en, en eso entrado. ¿Cómo, cómo se dividen la? A ver, vamos a ampliar esto. Ahí va. ¿Cómo se dividen las puntuaciones, vale? Es decir, yo he dicho que yo mi, mi, mi parte, mi currículum tiene un peso de 50 puntos. Esos 50 puntos se dividen en apartados, aportaciones, es decir, publicaciones. Y las publicaciones son la mitad de esos puntos. Es decir, que es muy importante, eh, eh, tiene mucho peso este, este apartado. Y fijaros que en mi caso, eh, aún teniendo bastantes publicaciones, no me dieron la puntuación amplia, la puntuación máxima. Vale, Yo creo que básicamente esto tiene que ver, como dije, con el nivel de competencia que tienes cada año. No hace falta tener millones de publicaciones, pero sí hace, hace falta tener 3, 4, cinco publicaciones en las que vosotros seáis primeros autores y que estén en revistas de, de, de alto impacto. Revistas de alto impacto revistas de primer cuartil, ¿vale? De Como visteis ayer en la, en la sesión de cómo publicar, que sea que estén en el, en el de acuerdo a su factor de impacto, estén en el primer cuartil de su categoría. 20% tiene que ver con actividad internacional, y fijaros, no dice movilidad, dice participación en, en, en actividad internacional. Eh, lo malo de este apartado es que como tenéis que entregar el CVN, no podéis explicaros, Sino que simplemente tenéis que rellenar el CVN y ya está. Eh, lo malo y lo bueno, ¿no? Eh, lo, lo malo porque no podéis explicar si vosotros estáis involucrados en redes o si habéis participado, por ejemplo, habéis publicado con gente de diferentes países y tal. Eh, lo bueno porque, digamos, todos estamos más o menos en igualdad de condiciones. Hay que rellenar una serie de parámetros y son los mismos para todos, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de cosas valoran aquí? Pues valoran muy importante, las estancias, las estancias predoctorales, ¿vale? En mi caso estuve tres, tres meses fuera y, y ya veis que ahí lo reseñan. También, ¿qué otra cosa valora mucho? Conferencias internacionales, el haber presentado papers en conferencias internacionales. Conferencias internacionales y a poder ser fuera de España, ¿vale? No conferencias que tengan internacional en el título, eso, eso también es importante, sino que sean las, digamos, las conferencias referentes de vuestro ámbito de trabajo. Y luego pues, hay otras cosas que ya no dependen tanto de vosotros, sino un poco del, del sitio donde os estáis formando. El poder participar en proyectos europeos, en proyectos, en, en distintas iniciativas con diferentes colaboradores de, de distintos países. Eso para un doctorando es mucho más complejo en nuestras primeras primera, primera fases. Pero si estáis en un sitio donde, donde tenéis la oportunidad de hacerlo, yo sí que os animaría a que si vuestros directores de tesis no han dado la oportunidad sí que vosotros seáis proactivos en ese sentido e intentéis involucraros en este tipo de cosas, aunque os quite tiempo de vuestra tesis, ¿vale? Eh, no sé si seguís viendo mi pantalla me ha salido ahí un aviso, pero yo creo que sí, ¿no? Te vemos a ti, Nico Te vemos me a ti ve a mí. Se, ve, veo se ve que esto, esto ha dejado de A ver Uno se varía la dado sin querer a, a compartir sí. ya... Venga, pues lo voy a compartir otra vez Ahí vamos Venga, ahora te digo. Venga, ya me decís. Ahora está compartiendo, venga. Perfecto, perfecto. Vale, entonces eso iría en, en actividad internacional y luego resto de méritos curriculares, pues todo lo que podáis poner. Sobre todo yo diría en este sentido cosas que pueda hacer como predoctorales e involucraros en todo, en todo tipo de actividades que os estáis organizando en vuestro grupo de investigación, eh, seminarios, workshops, etcétera, Para que podáis tener algo que aportar ahí, porque son cinco puntos. Es decir, es lo menos de vuestro apartado, de lo que vosotros presentáis, pero cinco puntos, como digo, en estas convocatorias son es muy importante que los tengáis, es muy importante rascar. Al, al, al centro y al, y al investigador y al, y al supervisor lo evalúan en los mismos apartados, 25-25, es la misma distribución, pero de manera conjunta, tanto al, tanto al tutor, o supervisor como al grupo de investigación. Por eso es muy importante en ese historial que vayáis reseñando las, las cosas que son de vuestro supervisor y las cosas que son del instituto o del departamento pero Yo diría que si estáis en un departamento potente y vuestro grupo es pequeñito, que intentáis presentar, presentar el, el departamento como institución de, de acogida, como grupo como equipo de investigación, ¿vale? Que seáis listos y, y un poco pillos en este sentido para poder ver qué es lo que os más interesa para, para, para poder defender bien la propuesta, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo para la incorporación, por lo cual ahí no voy a no voy a entrar más. Pero si hemos colgado aquí la puntuación de que yo estuve en, en, la, en, la, en la incorporación, a ver si se carga. Eh, básicamente para que veáis la nota de corte, ¿vale? 91 puntos sobre 100. Es decir, que el, que el número de corte el número es muy alto. Y fijaros, yo estuve 95 puntos y me quedé del décimo. Creo que se daban 11 o 12 ese año, es decir, que estuve ahí. ¿Vale? Esto era para la, para la Juan de la Cierva Incorporación. O sea, que el nivel de exigencia es muy, muy alto y, y, y puntos que un evaluador te quite eh, son puntos que pueden determinar si consigue o no este tipo, de, este tipo de contrato. Muy bien, entonces, la idea, lo ideal, siguiendo el camino idóneo, sería obtener esta, una de estas dos, beca, estas dos becas o una Marie Curie y después pasar a la Ramón y Cajal o pues, extender tu carrera postdoctoral y, y pedir la Maricuri también antes. O, o básicamente, por, básicamente, porque para solicitar una Ramón y Cajal, la movilidad postdoctoral es esencial. Es muy importante que hayáis movido y que hayáis estado fuera de España durante tiempo. Y es una pena, pero lo que se valora no es tanto lo que hagáis a nivel internacional, sino el tiempo que estáis fuera. ¿vale? Eh, y en este caso, bueno, yo este año he solicitado la, la Ramón y Cajal. Y ya veremos cómo sale la cosa, pero aquí Dani sí que la solicitó y, y tal vez los os puede contar un poquito sobre, sobre su propuesta, sobre, eh, sí. vale, sobre su propuesta. Voy, voy a dejar a, de compartir voy. aquí. Vale, voy a compartir pantalla. Vamos, espérate que pantalla comparte un momentito. toda las pantalla esta pantalla, compartí. Ahora veis mi pantalla, ¿no? Bueno, un poquito, paramos. Ahora sí está compartiendo, ¿no? Vale. Entonces, estamos... Queréis que enseñe la de la caja, ¿no? Efectivamente. Vale. Bueno, ahí tenéis la propuesta, os la comparto por aquí por el chat. Vamos a ver. Ahí va eso por ahí, la propuesta para que la veáis en pantalla. Aquí la tenéis. Vale. Bueno, aquí tenéis la. Vamos a ampliar un poquito. La propuesta que yo hice para, para la Ramón y Cajal. Y ampliarlo. Mirad, lo fundamental en, el, en este tipo de propuestas, o, o normalmente en lo que yo suelo hacer mucho mucho énfasis en el, el, el, el, el resumen inicial eh, la convocatoria que yo eché era de 300 de 300 palabras hay do, dos cuestiones importantes aquí bueno, cuestión, la primera cuestión es el idioma en el, que, en el que he hecho la convocatoria porque la podéis echar en español en inglés ¿vale? yo la eché en este caso la, la, eché, la eché en inglés como veis aquí precisamente nos ayudó Nicolás Robinson a que, a, que, a que tuviera un buen inglés y me la, y me, y me la revisó. Es vale, importante el resumen porque es la primera impresión que el evaluador se va a llevar de tu, de, de tu currículum. ¿vale? Y ahí en este tenéis que tener en cuenta que cuando los evaluadores nos ponemos a revisar un currículum, a veces bastante caótico. ¿vale? Muchas veces presentáis el currículum muy mal y, y predisponéis a los, a los evaluadores a a, a tener una actitud negativa hacia vosotros, ¿vale? Es importante que en este resumen, ¿vale? Vosotros contéis bien cuáles son vuestra, vuestras principales fortalezas. Pero normalmente, esta lo podéis seguir de resumen. Este resumen os puede valer para esto o bien para prepararlo también para, para, para, para, resu, para resumen. ¿Vale? Fundamental en estos resúmenes hay que ver muy bien el contexto científico, donde estás criado o donde, donde, donde, donde estás formado, donde, eh, en este caso, ¿vale? ¿Quiénes han sido tus directores? ¿En qué centros has trabajado? ¿Cómo vais aquí? Aquí yo enfatizo mucho en este tipo de razones. por ejemplo, si he trabajado con alguien de carácter internacional, ¿vale? Que avale un poco, eh, que avale un poco tu, tu, tu carrera de En este caso yo hice una, una estancia en Holanda y eso lo, enfatizo, lo enfatice bastante. ¿vale? He puesto eso, he puesto también que, que creé una spin-off... Y sobre todo, es muy importante, esto es muy importante, eh, esta parte, que vosotros seáis capaces de resumir vuestros indicadores bibliométricos rápidamente. vale Que le deis unas pinceladas de vuestro currículo desde un punto de vista de los indicadores bibliométricos. Por eso... Como vimos allá en, la, en el curso anterior, es muy importante que manejéis las bases de datos, que manejéis Web of Science, que manejéis Scopus Google Scholar, vale para indicarle al evaluador cuál es vuestro perfil de, de publicación. ¿Qué dato importante hay que poner? Evidentemente, en este tipo de convocatoria tenéis que manejar siempre datos de Web of Science, ¿vale? porque es la herramienta principal de, de, de evaluación. ¿Podéis poner datos de otra base de datos? Sí, pero poned siempre los de, los de Web of Science. ¿Cuántos papers tenéis publicados? ¿Cuántos artículos científicos tenéis publicados? Y en este caso, fijaros, yo utilizo también, aquí indico cuál es mi área de... Lo mismo Ya ¿acordáis del área que aparece en el menú de la izquierda? Yo le indico aquí, ¿vale? En qué área estoy publicando principalmente. Reseño dos cosas fundamentales. ¿Cuántos papers están publicados en el primer cuartil? Y sobre todo también, ¿cuántos papers publico de primer autor? Esto es muy importante, ¿eh? Que, que indiquéis cuántos papers... ¿Va de primer autor o de corresponding a usar, Me da igual. Es importante este aspecto porque en estas convocatorias van a valorar muchísimo todas las cuestiones del liderazgo científico. Lo van a valorar muchísimo y, y el indicador básico para, para valorar el, el impacto científico es el número de publicaciones que tenemos como primer autores. Después, si tenemos alguna publicación súper relevante en un, un super journal, como, como datos que, que Nico nos explicará el próximo día en los próximos cursos que dé, para los reseñáis. veis, yo tengo una carta en Science, en la revista Science, y la tengo aquí indicada. Es importante también que contabilicéis el número de citas que habéis recibido. Yo he puesto ahí el número de citas, ¿vale? Y mi índice H. Fijaros, importante. He puesto el índice de H, el índice H y pongo índice H según web Science. Puedo poner también otro índice H, el de Google Scholar, pero tenéis que tener en cuenta siempre que las bases de datos calculan de manera diferente los indicadores, es decir, dan resultados diferentes. Google Scholar es una base de datos que contiene muchísimas publicaciones más que, que Web of Science y los números, como veis aquí, son mucho más grandes. Mientras que mi índice H, en Web of Science es de 12, en Google Scholar es de 26. Importante, siempre que deis un indicador, tenéis que poner la base de datos con la cual la habéis calculado. ¿Vale? Bueno, para ahí veis que en esas dos líneas el evaluador ya tiene la contabilización básica de mi currículum científico y se puede formar una imagen, no de si soy bueno o de si soy malo, sino de, tengo, de si tengo capacidad para publicar en buena revista, la gran revista científica. Vale, bueno, después ya habéis visto que he puesto algún, alguna cuestión alguna cuestión más, sobre todo de cuestiones de, de, de, de proyectos de investigación. Y también he puesto algunas cosas de carácter internacional, como comité editorial en revistas científicas. Veis que resumen muy chiquitito, pero bueno, ya se puede ver un poco más o menos el perfil que, el perfil que tengo y un poquillo el grado de internacionalización que, que puedo tener. Después, en las convocatorias, son, creo que ahora ha cambiado, ha cambiado un poco, en esta tenemos que presentar cinco publicaciones. Importante, importante siempre que presentéis estas esta, esta convocatorias. Intentar yo odio como evaluador que no sepáis que no tengáis capacidades positivas. ¿Vale? La capacidad positiva en un tipo de documento de este tipo es muy fácil. Tenéis que aprender a utilizar los colores, tenéis que aprender a utilizar, por ejemplo, los listados. Tenéis que dar elementos que cuando alguien lo evalúe, identifique rápidamente. ¿Vale? Identifique rápidamente eh, dónde está la información, identifique también qué tipo de información le estamos, le estamos dando. No hagáis documentos que se vean del corrillo así, todo consecutivo y que no se puedan leer, ¿vale? Fijaros, me dicen, oye, ¿se le sirve usted cinco publicaciones relevantes? Para ahí las tenéis las cinco relevantes. Y le pongo, por ejemplo, el nivel de contribución, el factor de impacto, la cita, y en este caso le pongo si es de mi tesis doctoral o no. Ojo, en este documento también es muy importante, una, pues, ahora los documentales. Bueno, aquí tenéis como, como puse los, los, los documentales, que está súper clarito, ¿vale? Las cinco contribuciones están bastante, bastante bien expuestas. Hay gente aquí, que, que Nico ha visto algunas convocatorias de, de otros compañeros, ya os digo, aquí el valor de este curso, ¿sabéis? ¿Vale? El valor de este curso, el siguiente, de este curso es el siguiente, son los documentos que os estamos ofreciendo, porque estos documentos casi nadie los comparte y son difíciles de obtener. ¿Vale? Y aquí vais a tener una guía para, por lo menos, montar vuestra convocatoria. Esto es muy, muy importante. Bueno, ahí tenéis las contribuciones y fijaros, yo siempre que preparo una convocatoria hago lo siguiente... Me pillo la convocatoria y leo cómo me van a evaluar la convocatoria, ¿vale? Si en la convocatoria me van a pedir capacidad para conseguir proyectos, pues creo un apartado de proyectos. Si me van a pedir actividad internacional, creo un apartado de, inter de, de actividad internacional, ¿vale? Bueno, aquí veis que he creado un apartado único de indicadores bibliométricos. Este apartado lo tenéis que incluir siempre en vuestro currículum, ¿vale? Veis que es un poco una extensión de lo que ya había contado en el apartado de, de resumen. ¿Veis? Otra vez la misma idea. Repito, ¿vale? Base de datos, el indicador. Cada indicador con su base de datos, porque como aquí veis muy bien, son diferentes, ¿vale? Pues pueden ser diferentes según la, según la base de datos. Aquí, bueno, he metido algún, algún pantallazo también de la, de la convocatoria porque aparecieron algún ranking en buena posición de mi área, ¿vale? Importante, fijaros. Cuando Esto para todas las convocatorias. Eh, veis que, que he hecho este resumen. Este resumen lo podéis utilizar de guía para meterlo en todos, los, en todos los currículos científicos. Veis que aquí ya he profundizado un poco lo que le comentaba al, al evaluador. Al evaluador antes le di un pequeño resumen y ahora lo amplío. Y aquí meto algunos datos que he sacado todos. Estos datos son todos de Web of Science. ¿vale? Todos los que veis en esta, eh, en esta zona. ¿Vale? Fijaros, aquí ya amplío y algunas de las cosas que he puesto, por ejemplo, es una pequeña evolución por año. Veis aquí que empiezo en 2007 y pongo una pequeña evolución para que se un poco la idea de que nunca he parado. Todos los años tengo algún, a, a, alguna contribución. Aquí sigo profundizando un poco en las revistas científicas. A mí me gusta mucho poner, oye, tengo 16 revistas científicas, eh, 16 artículos de revistas científicas de impacto y me gusta señalar las que son más importantes, para que vean que publico las mejores revistas de, de, de mi área. ¿Vale? He puesto, mira, eh, yo soy un tío de bibliometría y publico las principales redes de bibliometría, el región de informática he pública, ¿vale? Y eso el evaluador lo ve. También, que más les pongo? Si tengo otras publicaciones, en otras revistas también se le indico, pero ya de manera periférica, como veis aquí. ¿Vale? Incluso, para no menospreciar otro tipo de publicaciones u otro perfil de publicación que yo tengo, porque yo publico también mucho en revistas españolas de, de mi área, o me gusta publicar siempre un par de artículos o tres en, en la revista de, de, de mi área. ¿Vale? Fijaros que aquí he puesto este apartadito. Yo lo pongo. ¿vale? He puesto que publico el proceso de la información y la revista española con su cuartil. Perfecto. Si tengo libros y capítulos, también los pongo. No pasa nada. ¿vale? Fijaros que he hecho una jerarquía de importancia. Super journals, revista española y ahora capítulo de libros que también tengo. Pues mire, señores evaluadores, también tengo capítulos de libros en editoriales relevantes como síntesis, alfaguara o fragua. Y también, además, aquí incluido de que participo habitualmente en los congresos de mi campo. En relación a los congresos, yo siempre siempre vamos a, yo siempre vamos yo voy a solo a los dos congresos o intento mandar contribuciones con mis compañeros a los dos congresos. que son los dos congresos de, de, de mi área. Vale, son el ICI y el STI, para pues lo indico. Fijaros que con este evaluador dice, ah, mira, este tío publica las mejores revistas, publica además en, en medios nacionales de, de cierta relevancia y además no descuida la actividad en congresos ni... Y lo, lo tiene también, está participando también en, en congreso. Para mí, importante, los colaboradores científicos, la gente con la que te junta tu currículum científico y dice mucho de tu capacidad, ¿vale? La ciencia es una actividad colaborativa, ¿vale? La colaboración te da fortaleza, la colaboración te da a conseguir mejores publicaciones, te da a conseguir recursos. Y te habla la colaboración de que estás integrado dentro de la comunidad científica. Pues yo he puesto aquí algunos de mis colaboradores más importantes, los más relevantes, ¿vale? Tengo algunos buenos colaboradores que tienen un currículum impresionante, pues lo he puesto aquí. Colaboro habitualmente, bueno, aquí en este caso, cuando hice la esta convocatoria, tenía 43 colaboradores, ¿vale? Y he reseñado a unos cuantos, a mod Domingo Docampo, Rodrigo Costa, algunos ¿vale? Unos cuantos. Indicar también los colaboradores, porque ya estáis hablando, aquí ya no habéis de publicación, aquí ya habéis de la capacidad que tenéis para relacionaros eh, en vuestro campo científico. He conseguido, bueno, he, conseguido, he puesto aquí también el apartado de, de contrato y proyectos un apartado chiquitito simplemente mencionando los proyectos. Importante, la actividad internacional. En la Ramón y Cajal os valora muchísimo la cuestión de la, de, de la actividad internacional. La actividad internacional, ¿vale? Tiene que ver con muchas cosas, no tiene que ver solo... Con preparar proyectos tiene que ver con ser evaluador en revistas internacionales, tiene que ver con colaborar a nivel internacional, tiene que ver congresos, con congresos internacionales, vale. Entonces, está un pequeño apartado también de de, de, de ...de... actividad internacional. Fijaros, otra cosa, en eh, cuestión de redacción y de estilo. Mirad, yo siempre intento ofrecer al evaluador un sitio donde ampliar la información que le ofrezco. ...¿vale? Entonces le digo, participé. ...una actividad internacional... ...en la organización de la... ...de la undécima... ...International Conference... ...o de Internacional... sea ese tipo, bla, bla... ...la tenéis aquí, ¿no? Pues bueno... ...les digo a, a... ...y además fui editor de la acta... ...pues le indico aquí... ...al evaluador... ...si usted quiere más información... pinche usted aquí... ...y si le pincha... ...pues se puede ir a la, a la acta, ¿vale? ¿vale? Aquí ya tenéis la acta... ...vale, pues bueno... ...ahí ya puede verificar... Eh, el, ...el evaluador... Aunque soy autor de la acta o no soy autor de la acta, veis, aquí me tenéis. En este caso le he mandado el enlace de, de una fuente externa con un catálogo de biblioteca. ¿Vale? Veis que esta fórmula yo lo utilizo mucho, para todo. ¿Vale? Otra cosa que utilizo en cuestión de formato es el siguiente. Siempre intento justificar todos mis proyectos, todas mis actividades, todas mis estancias con una publicación. Por ejemplo, aquí le digo, fui investigador en principal del proyecto TAL. La publicación relacionada a esto es la siguiente, ¿vale? Lo podéis ver a lo largo de todo el currículum, ¿vale? Dale un vistacito y, y veréis que tengo que tengo muchos ejemplos. Bueno, ¿qué más, cosas, ¿qué más cosas? Aquí tengo eh, como actividad internacional la participación de miembros en comités de revistas científicas y evaluación de revistas científicas, ¿vale? Eso lo pongo yo porque yo creo que es relevante desde el punto de vista de, de, de la internacionalización. Y, por ejemplo, yo soy, eh, con Nico precisamente también, llevamos una escuela de verano de carácter internacional con cuatro universidades y en el apartado de internacionalización la incluí. Oye, una de mis, dentro de mi actividad internacional tengo que mencionar la creación de una escuela de verano. Vale, pues ahí la tengo, también la he incluido. Entonces, intentar ver la actividad internacional, no verla solo como estancia, sino intentar incluir muchas cosas que hacéis y que tienen relevancia internacional. Veis de nuevo aquí cómo utilizo la misma fórmula. Tengo una escuela de verano y si usted quiere más información sobre esta escuela, pincha aquí. Ahí tiene usted la información sobre la, sobre, la escuela de, sobre la escuela de verano. Vale, Eso es importante. Como, lo, como este tipo de documento no podéis hablar mucho, no puede no tener mucho espacio, pues tenéis que poner información o tenéis que dar más información de, de, de otra manera. Y después tengo aquí otro apartado de otros méritos. En otros méritos de nuestro currículum científico, ¿qué podemos incluir? Esto ya depende de cada uno, ¿vale? Depende de, de, de cada uno, de lo que tenga, porque claro, los perfiles... Hay tantos perfiles científicos como científicos hay. Fijaros, aquí he puesto yo eh, diseminación popular de la ciencia o difusión de la ciencia a nivel popular. Yo participo en un grupito, que es el grupo Cinepi, que ahí hacemos pequeños, pequeñas reseñas, pequeñas notitas, pero no son para científicos, son para profesionales, ¿vale? Por pues eso lo he incluido aquí. Eso también es relevante. Que tengo algún libro... Fijaros, ¿acordáis el libro que recomendé el otro día? El informe aquí lo he incluido. ¿vale? Son cosas que no tienen un perfil científico, pero sirven a otro tipo de colectivo. Esto también es importante y lo, lo incluyo. He puesto aquí desarrollo de plataforma. Yo, por, la, por el perfil que tengo, pues desarrollo muchas plataformas web, muchas plataformas, muchas plataformas digitales. Y pienso que he invertido tanto tiempo que me gusta incluirlo en mi currículum científico. Y veis que pongo a esa Prof bibliometric professional. Como profesional, ¿vale? Pues pongo todas las plataformas que he desarrollado y el enlace a las plataformas. ¿Veis que no me extiendo mucho en explicaciones? Un parrafito, ¿vale? Y un enlace a las plataformas, para que el evaluador siga verificando todo lo que yo le cuento. Importante para mí, siempre que evalúo, es que la gente me verifique las cosas y que yo pueda comprobar que lo que me cuenta no son cuantos chinos, sino que son verdad y que existen y que puedo verificarlo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, también desarrollar aplicaciones móviles y después... ¿Vale? también he incluido una parte de curso y docencia. ¿Aquí piden curso y docencia? No, pero yo considero que es relevante porque porque hago muchos cursos. Este, ya lo habéis visto, somos fans de, de los cursos. Entonces, pues bueno, he hecho un pequeño resumen. vale pues He realizado más de 100 cursos y usted puede comprobar todos mis cursos, por ejemplo, en el laser. vale Esto da una sensación es pues, importante que cuando somos científicos, no estemos solo en la obsesión de publicar el primer cuartil, sino que estemos también haciendo cositas en otros ámbitos. ¿Vale? Tenemos que ser un poquito una hombre de orquesta. Y eso lo tenemos que reflejar eh, en el currículum. Aunque la investigación sea todo lo que pesa, o lo más importante, tenemos también que sacar a lucir otros aspectos de, de nuestra vida profesional y, y académica. He puesto también impacto a los medios de comunicación. bueno Me han hecho entrevistas en el país, en el mundo, en el IAR de Granada... ¿Vale? Pues bueno, la he incluido, para que se vea un poco que hago transferencia social y de que mi re, y mi, la investigación que hago tiene cierta relevancia dentro de, dentro de otro ámbito como el social o dentro del, dentro del gran público. Bueno, pues este apartado también lo, lo he incluido. Bueno, quedaros con alguna idea, ¿vale? ¿Qué puedo poner para, hasta destacar en mi currículum? Pues aquí tenía alguna, alguna, alguna idea. Y finalmente, como la Ramón y Cajal enfatiza tanto en el leadership, en el liderazgo, le dediqué un apartado al liderazgo. Aquí, está es mi visión del liderazgo. ¿Qué es ser líder? Pues mira, ser líder es publicar de primer autor. Aquí lo tengo, ¿vale? Todas las publicaciones las que tenemos de primer autor es síntomas de liderazgo. Supervisión de tesis y... Trabajo fin de máster, trabajo fin de grado y cosas de ese tipo. También le incluyo eso al es liderazgo porque la formación de jóvenes investigadores también es liderazgo, ¿vale? Aquí también lo he puesto. Yo creo una spin-off, bueno, eso es una actividad de liderazgo. Tuve que formar un grupo con, mi, con mis compañeros, tuve que coordinarlo y tuve que formar la, una spin-off, ¿vale? Aquí la spin-off, una pequeña descripción de la spin-off y el enlace a la misma. Y después también he puesto como liderazgo la coordinación de plataformas científicas de grandes proyectos. Aquí, coordinación de plataformas científica, científica ¿vale? De, de productos científicos relacionados con mis publicaciones. Pues aquí también la he puesto como, como, como liderazgo. Y después, evidentemente, la coordinación también de, de seminario. Bueno, eso es, el liderazgo, podéis sacar alguna idea de ese documento. Y ya, para terminar, importante, para mí importantísimo, importantísimo. ¿Qué pasa? Cuando avanzamos en la carrera científica, ocurre una cosa. Están los que se convierten en líderes y acaban desarrollando sus propias líneas de investigación de manera individual y están todos aquellos que, eh, digamos, hacen un currículum dentro de un grupo de investigación, que son todas esas personas que tienen cientos de publicaciones, muchísimas publicaciones, pero siempre van en medio, siempre van en medio de las publicaciones, no van en lugares relevantes y además, no solo que vayan en medio, sino que cuando tú lees el currículum, las publicaciones suelen ser de, de temas muy diversos. Y a veces hay muy poca, cohesión, muy poca cohesión, perdón. Entonces, lo importante cuando construís un currículum científico, ¿vale? Es que tengáis líneas de investigación bien definidas. Y que sepáis capaces de exponer eh, vuestro currículum en función de, de, de, de esas líneas. ¿Vale? Pues fijaros, yo he puesto aquí que en aquel momento yo tenía cuatro líneas. Evaluación de universidades, evaluación de libro y monografía y nuevas métricas, nuevas métricas para, nuevas métricas, lo que son al metri. Vale, pues bueno, aquí lo he puesto, he hecho una pequeña descripción de mi línea de investigación y he, hecho las, y he incluido las principales contribuciones. ¿Veis? Aquí otra línea de evaluación, descripción y mis principales contribuciones. Y finalmente otra línea de evaluación y mis principales contribuciones. ¿Vale? Todas las contribuciones que he hecho. Esto le da al evaluador bastante seguridad y le da de, de, de la persona que, que está evaluando y ve si tiene un currículum coherente. Esta es la coherencia, tener buenas líneas ...y seas capaz de afrontar esas líneas con las publicaciones. ¿Vale? Ahí te das cuenta donde un investigador... ...a un investigador de verdad o simplemente va a remolque... ...o en el cargo de otros investigadores. Y para terminar, incluí además aquí futuras líneas de investigación. Que era la línea que en aquel momento estaba iniciando... ...precisamente con, con, con, con Nico. Eh, estábamos iniciando aquella, aquella línea, ¿vale? Y he eh, puesto aquí como consecuencia de desarrollo de la línea... ...estoy trabajando en, en la aplicación de las métricas... ...para la evaluación científica. Y le ponía aquí mi Word in Progress... ¿Vale? Porque yo aquí el evaluador le quería decir, oye tío, no solo tengo líneas de investigación propia y no solo tengo buenas publicaciones, líneas, sino que además ya estoy pensando en el futuro. ¿Vale? Y bueno, esta es un poco la, la, la convocatoria. Este documento, utilizarlo un poco para coger ideas de, de todo lo que hemos visto, tanto en la presentación formal, como lo organizo, con colores, con listados... Tanto como en la, en, la, en la obtención de ideas para ver lo que significa el liderazgo, cómo organizar una línea de investigación o cómo presentarla, etc. ¿Vale? Y ya para terminar, y le devuelvo la palabra a Nico, voy a enseñaros. Yo sabía, yo sabía en aquel momento que la Ramón y Cajal no me le van a dar. ¿Vale? Yo lo sabía porque eh, mi perfil no. No, es muy diferente al de Nico, porque yo he desarrollado gran parte de mi vida como profesional, ¿vale? como, pues, como parte del personal de administración y de servicios de, de la universidad. Entonces, tenía una carrera científica bastante, bastante, bastante extraña. Y uno de mis grandes handicaps esto es otra cosa que tenéis que aprender, siempre tenéis que ser conscientes de cuáles son las debilidades de vuestro currículum científico. ¿eh? Tenéis que ser muy conscientes de cuáles son las debilidades de vuestro currículum, porque, de, porque tenéis que... Cuando tenéis la debilidad, tenéis que enmascararla aportando otras cosillas, como he hecho yo con la, con la actividad internacional. Oye, sé que me falta, que no tengo actividad internacional, que era mi gran problema, para pues tener que buscar actividad internacional como sea. ¿Mi gran problema cuál era? No, no, no tenía estancia de investigación, tenía una estancia de investigación de cuatro meses. Y claro, en la Cajal te exigen, te exigen muchos meses de, de actividad, de estancias internacionales, ¿vale? Meses e incluso, incluso años, porque el programa Ramón y Cajal es un programa de retorno de talento científico fuera de otras fronteras. ¿vale? Entonces yo lo sabía, o ser consciente siempre de las debilidades del currículum. Pero bueno, aquí tenéis la, la evaluación muy similar a la que comentaba Nico para Juan de la Sierva. Veis aquí, eh, aportaciones, 50 puntos. Para aquí me dieron los 50. Y fijaros, actividad internacional. Como no tenía estancia, pues me clavaron bien. De 25 puntos conseguí solo 12. Mala suerte. Vale, pero bueno, el resto de mérito. Fijaros, aquí 5 de 4 de 5, eh, en este 16 de 20 y tenía al final 82. ¿vale? Mi objetivo de esta manera, yo sabía que no me lo iban a dar porque no tenía estancias internacionales, ¿vale? no, lo iba a, no lo iba a conseguir, pero mi objetivo era conseguir la de, la, la de reincorporación de jóvenes doctorales de doctora la Universidad de Granada. La reincorporación de jóvenes investigadores de, de la Universidad de Granada te exige que uno tenga al menos 75 puntos en la cajal. ...y yo me pude presentar a la convocatoria de la Universidad de Granada... ...gracias a que conseguí estos 82 puntos... ...porque casi todas las convocatorias están encadenadas unas con otras. ¿Vale? Bueno, pues entonces... Eh, ...es lo que os quería contar de, de, de la Ramón y Cajal... ...y le devuelvo otra vez la voz y la palabra, se la devuelvo a Nico. Nico, te dejo las mando. Venga, perfecto. Pues nada, quería hacer quería una, unas cuantas puntualizaciones con lo que comentaba Dani... Eh, lo primero que me estabais preguntando, para la Juan de la Cierva no hace falta ningún tipo de proyecto. Esto es solamente para, para la, la Cajal, ¿vale? Y luego, para el tema de la Cajal, también eh, comentaros que, que son que es un programa que efectivamente es para, estaba pensado originariamente para retorno, para gente que estaba fuera, aunque eso ya ha cambiado. Pero no es solamente eso, sino que son es un programa que es para gente que vaya luego a liderar grupos de investigación, etcétera. Es decir, que las expectativas sobre esta gente son muy altas. Entonces eso hace que el nivel de exigencia sea mayor. Por eso se le da tanto peso al tema del liderazgo y, y, y, y tiene tanta tanta importancia ahí el, el poder explicar cuál es tu línea de investigación propia. ¿no? Eh, porque la idea originaria, que esto es lo de siempre, esa era la idea y luego la implementación ya es otra cosa. Pero la idea originalmente era que esto sirviera... Eh, para, de vía para aquellos que, son, que van a formar grupos de investigación, mientras que el resto de investigadores pudieran incorporarse al sistema universitario a través de, la, de las plazas que sacan la, los departamentos, ¿no? Eh, y luego, la última cosa que quería comentar, y creo que ya no me dejo nada, fijaros cuando ha puesto la evaluación Dani, que efectivamente hay que poner la línea de investigación, pero sin embargo luego lo que tiene que evaluar el, el evaluador es esencialmente otra vez currículum, ¿vale? Otra vez, muy, le dan, lo, lo esencial va a estar en el currículum. Eh, y bueno, deciros que también eh, estáis preguntando, por ejemplo, también el tema de, de la puntuación, de, de si puedo ser revisor de revista, cómo puedo conseguir tal o cual mérito. Eh, nosotros, Dani ha presentado su propuesta, donde él ha hecho una serie de cosas y la ha vendido, que porque al final esto es un poco de marketing lo que estamos haciendo de nuestro, de nuestro currículum, pero... Eh, y, y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que también ser muy conscientes de cuáles son nuestros puntos negativos y cuáles son las cosas que no tenemos. Dani, por ejemplo, en su caso sabía que no tenía estancias de investigación y sabía que ahí corría riesgo porque había estado poco tiempo fuera como para poder mantenerlo. Eh, entonces, lo que tenemos que hacer es lo que tenemos, venderlo de la mejor manera posible, lo que no tenemos, eh, intentar pasar esos layos sobre eso, ni siquiera ni siquiera incidir mucho en eso ni intentar justificarse. vale eh, porque es muy fácil que yo te diga que necesitas estar cuatro años fuera, pero luego hay que estar esos cuatro años fuera, ¿no? O, o, es decir, que, que, que, que seamos razonables y, y simplemente esto se trata de, de intentar vender nuestro currículum eh, pero siendo conscientes de, de las expectativas que hay sobre nosotros, ¿vale? Ok, vale, pues ahora vamos a hablar un poquito de la Marie Curie. Eh, como decía, la Marie Curie es una beca curiosa porque se puede pedir en diferentes Fases de la carrera postdoctoral, de acuerdo a la carrera esta que está diseñada por la FECIT. Eh, y, y, y, y en este caso, la Marie Curie tiene un tipo de un formato muy diferente a, a la otra. Es decir, que aquí lo que se espera del, del investigador no es tanto que presente un currículum excelente, sino que presente un proyecto excelente. ¿Vale? El programa Marie Curie es un programa muy, muy extenso, no es solamente eh, las becas postdoctorales, normalmente siempre pensamos que Marie Curie son las becas las becas postdoctorales y ya está. Eh, no, es mucho más amplio que eso. El programa Marie Curie tiene la parte de, de becas a nivel individual, ¿vale? La convocatoria suele ser a finales de septiembre, a mediados o finales de septiembre, donde lo que se le pide al, al candidato es que presente una propuesta, un proyecto de investigación junto con su supervisor otra vez, o sea, la misma idea que con la que con la, con la Juan de la Cierva, solo que esta vez no se va a evaluar ni al, ni al supervisor en principio, y el currículum del investigador solicitante sí se va a evaluar, pero va a, ser, pero va a tener mucho menos, menos valor. En ...instituciones para que uno pueda formarse y pedir ese tipo de beca, igual que pedir una FPU, puedes pedir una Marie Curie... En, para una de estas redes, se suelen llamar programa ITN. Eh, Marie Curie hay para todas las ramas, ¿vale? Estoy viendo que alguien está preguntando para las ciencias sociales. Eh, ¿Me oís? Que la conexión es, me temo que es la que es, y lo mismo se va de vez en cuando. Vale, estaba diciendo que, el, que para la, la... Marie Curie es para todas las ramas, lo esencial es el programa, el proyecto que solicitéis, y existen varias patas. Por una parte, la parte de, de becas individuales para pos luego las redes de formación de doctores, ¿vale? Donde instituciones hacen un consorcio, montan un programa de doctorado y luego uno puede inscribirse a ese programa de doctorado y se convierte en un doctorando Marie Curie con todo lo que eso conlleva, de prestigio y tal para el currículum. Y luego existe otro tipo de contratos Marie Curie que tienen el mismo peso que los contratos postdoctorales individuales, que son las cofund, ¿vale? Cofund. Estos son consorcios que piden universidades diferentes universidades hacen un consorcio para contratar postdoctorales y piden contratos Marie Curie. La Universidad de Granada tiene uno, no recuerdo cómo se llama. Lo mismo Dani luego puede decirnos cómo se llama el programa. No sé si en qué parte está, porque estos programas duran solamente unos años, o sea que lo mismo ya se ha acabado y no se puede solicitar más. En la Atenea, correcto. Eh, y por ejemplo, en mi caso, yo formo parte, yo tengo un contrato Marie Curie que también es cofund y, y es por otro por otro consorcio de universidades holandesas, ¿vale? Eh, Esto qué significa que existen muchas posibilidades para un POS2 que quiera participar en un programa Marie Curie. Lo interesante es que el, el tipo de, de propuesta que hay que entregar es muy similar. Lo único que falla, lo único que cambia, son cuestiones como la extensión. Pero la, las valoraciones suelen ser similares, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla y os muestro mi solicitud de la que yo la que yo hice. Eh, y que obtuve, ¿vale? Porque como os dije antes, no, no lo obtuve a la primera. Eh, ok. Os estoy mostrando aquí la, mi, mi aplicación, ¿vale? Yo solicité una Marie Curie individual el nada más terminar la tesis, que me fue denegada. Eh, la Marie Curie individual existen dos tipos. Una de ellas es la de dos años, la convencional. Me voy dos años a otro país europeo. Y, y estoy fuera, y luego existe la global, donde me voy, me voy un año a, a otro país, eh, no sé si es solamente Norteamérica, solamente países fuera de la Unión Europea que tienen acuerdos con la Unión Europea. Me voy un año a ese país y luego el segundo año lo paso en mi institución de origen. Es decir, que yo puedo coger y pedir un ima, una, eh, una Marie Curie en Granada, habiendo hecho el doctorado en Granada, entre Granada y, la, y una universidad estadounidense. Me voy un año a Estados Unidos y el segundo año lo paso en Granada. ¿Vale? Esta es, la, esta es la beca global y lo importante aquí no es que seáis europeos, sino que las instituciones, para el caso global haya una institución europea y una de fuera que tenga acuerdo con la Unión Europea y para la normal es que la institución sea sea europea, es decir, da igual que seáis vosotros europeos o no, ¿vale? Porque eso también me había preguntado alguien en el, en el chat. Entonces, la propuesta en este caso eh, lo que variaba básicamente era la extensión. Los apartados eran los mismos, datos personales. El área, yo estoy de ciencias sociales. El proyecto, las palabras clave para poder elegir evaluadores luego. En, en mi caso la, la conseguí esta, esta beca la conseguí a la segunda, ¿vale? entonces tenía que poner la puntuación que conseguí, que obtuve la primera vez, ¿vale? Y luego y esto es muy interesante, me pedían evaluadores. Entonces yo tenía que decirle a ellos quién eran los evaluadores. Y me da una serie de pautas de cómo poder seleccionar un posible evaluador para que no hubiera conflicto de interés, que no fuera gente que, cercana, gente amiga. Eh, y de hecho, estos evaluadores, lo, este, los evaluadores lo utilizan hasta el punto de que mi propuesta inicial, que bueno, aquí veis el nombre, eh, se ve que ninguno de los tres evaluadores aceptó la evaluación y entonces me pidieron que les propusieran más evaluadores, ¿vale? O sea, que, que, que sí que hacen caso de este tipo de cosas y es muy interesante... Y es muy interesante, no para ser pillo y para intentar trampear el tema, sino para ayudarla a identificar a gente que vaya a entender, entender bien la importancia del trabajo que estáis proponiendo, ¿vale? Y porque es esencial, sobre todo si trabajas en áreas o en cuestiones que son muy específicas y muy concretas, ¿vale? Yo en mi caso me dedico a la evaluación de la ciencia y a la bibliometría, que es un área muy específica donde, donde hay gente de, que, va, que está básicamente entre, dife entre diferentes disciplinas. Entonces, es una comunidad pequeña... Eh, pero es posible que alguien de fuera la confunda con sociología de la ciencia, con política científica, etcétera, y me acabe cayendo esto en manos de gente que no pueda entender bien el proyecto en sí, ¿vale? Y luego la propuesta: eh, la Marie Curie es un programa de formación. Todos los programas de Marie Curie son de formación. En este caso, formación postdoctoral. Entonces, lo que tenía que entregar no era solamente un proyecto de investigación, sino también un proyecto de formación. Y el proyecto de formación también puntuaba, ¿vale? esto es importante porque no solamente tenéis que poner eh, decir en qué os queréis formar sino que tenéis que decir los cursos específicos que vaya a solicitar eh, porque vaya a tener luego un presupuesto y vaya a utilizar ese dinero para entre otras cosas pagar estos cursos ¿Cuándo se realizan eh, y por qué tiene, son útiles tanto para vuestro proyecto como para vosotros vale para vuestra carrera investigadora en, en general eh, y luego la propuesta de investigación, en este caso era un máximo de tres páginas, lo, lo cual lo hacía bastante complejo. En la, en la marícura individual, por lo menos el año que yo la pedí, creo que eran diez páginas lo que teníais de espacio. O sea, que teníais mucho más espacio para extenderos. Eh, y claro, en, esto, en este tipo de proyectos, sobre todo si no habéis pedido nunca algún proyecto, habéis hecho una solicitud, para mí al menos lo más complejo es que tenéis que ser concreto y ambiguo al mismo tiempo. Es decir, que tenéis que dar pinceladas muy generales para no pillaros los dedos pero también mostrarles al evaluador que, que el proyecto es realizable, es decir, que la metodología es factible que, y que contáis con las destrezas y que contáis con el conocimiento suficiente como para poder llevar a cabo lo que proponéis. Por lo cual hay que dar ciertas pinceladas sobre la metodología, eh, pero obviamente tampoco sabéis todo lo que vaya a hacer de aquí a dos años, no, en un proyecto que son dos años y, y en el que pueden surgir mucho, muchas complicaciones. Eh, en este sentido, en, el, en, la, en la Marie Curie individual, hay un apartado, creo que había, o, o si no lo hay, es recomendable que pongáis lo que ellos llaman un plan de contingencia. Es decir, cuando hagáis vuestro proyecto, redactáis vuestro proyecto con vuestra metodología y después hacéis propuestas de qué podríais hacer si alguna de las cosas que queráis hacer, básicamente porque seguramente vuestro proyecto será escalonado, es decir, habrá que hacer primero A para luego hacer B. pues ¿Qué pasa si en A fallamos? Eh, ¿Qué otro camino podemos obtener para, para poder realizar el proyecto? Y en ese sentido... Es algo que se valora, ¿vale? importante que mostréis este plan de contingencia. Fijaros aquí, aquí utilizo negritas, no utilizo colores, pero sí utilizo las negritas para, para reseñar diferentes partes. Como son tres páginas y no tengo espacio para poner bibliografía, sí que pongo nota a pie de página con las referencias, lo más pequeñitas posible, pero para que, para que el evaluador pueda, pueda acudir a ellas si es necesario. En este caso no hice, no hice uso de links, pero sí se podría haber hecho uso de links también, ¿vale? En vez de poner la referencia ahí. Los goles los, los goles, los objetivos específicos, las preguntas, la originalidad, por qué este proyecto es importante, ¿vale? Y luego la metodología y el, plan, y el plan de trabajo, ¿vale? Aquí es donde habría que poner, en este caso no lo hice porque no había espacio suficiente, eh, planes de contingencia. Y no puse tablas, no puse, no puse nada más básicamente por problemas de espacio. Pero si se pueden poner tablas... Se pueden poner figuras, una figura general sería, sería es muy interesante para este tipo de propuestas, ¿vale? Donde el evaluador pueda tener una idea global de lo que va el proyecto simplemente mirando en la figura, ¿vale? Tablas, había una tabla que sí que creo que utilicé, fijaros, aquí en el, plan, el, programa, de, en el programa de formación, una de las cosas que hice, y esto fue una, una idea de, de una compañera que había obtenido una maricura individual, era poner, eh, justificar el área en las que... Me, el, las áreas en las que me quería formar en función de las destrezas y fortalezas, no solamente mías, sino también de mi supervisor y de mi equipo de investigación con el que iba a trabajar. Entonces, puse básicamente lo que estaba mostrando era la complementariedad que había entre el sitio al que iba y, y lo que yo sé hacer. Entonces, puse, pues, eso, efectivamente, el, el, las destrezas necesarias para este proyecto, ¿cuáles de esas destrezas las tengo yo? ¿Cuáles las tiene mi centro de investigación? ¿Vale? Y luego, en función de eso, establecer un objetivo de formación, ¿vale? Que aquí lo puse, formación científica, formación en destrezas de comunicación y formación en gestión y liderazgo, ¿vale? Eh, y concursos específicos con la duración de, lo, de, de la hora, donde se realizan, etcétera, ¿vale? Eh, y luego un programa de diseminación y de, y de difusión de los resultados. Esto es bastante importante eh, actualmente, sobre todo en, en cuestiones que tengan que ver con la Unión Europea qué queréis hacer, cómo va? que vaya a hacer para que lo que vosotros publiquéis, lo que los resultados de esta, de este proyecto lleguen a cuanta más gente posible, ¿vale? Y aquí no es solamente decir que vaya a publicar artículos de investigación o libros o tal, pero vaya a organizar conferencias, vaya a organizar seminarios, vaya a vaya, vaya a diseminar esto por otros canales, como utilizando redes sociales. Yo puse aquí, por ejemplo, blogs. Eh, puse mi experiencia utilizando estas herramientas también para que ellos supieran que yo tengo ya una red. Eh, eh, amplia en las redes sociales de, de gente que escucha las cosas que digo y que tengo experiencia publicando en este tipo de herramientas, ¿vale? Eh, todo este tipo de cosas que permitan eh, eh, al evaluador, eh, digamos, convencerse no solamente de que el proyecto es interesante, es importante y se puede realizar, sino que además va a tener una proyección importante y va, y va a llegar a alguien. Y luego, y esto también es interesante, el desarrollo de tu carrera investigadora y tu oportunidad de futuro en el caso de la Marie Curie, como es una beca de formación, un contrato de formación, se espera que tú aproveches tu tiempo esos dos años, no solamente para llevar a cabo tu proyecto, sino también para prepararte para el siguiente paso. ¿vale? Y de hecho, os piden informes, si los tenéis alguno de vosotros, os pedirán informes cada X tiempo. Y es importante que dentro de estos informes declaréis que vaya a solicitar otras becas o que estáis dedicando tiempo a preparar solicitudes, porque esto es parte de vuestro trabajo dentro de la Marie Curie, Es decir, es decir que una es, una es una visión un poco amplia, bastante ortodox, heterodosa de lo que sería un contrato de investigación per se, ¿no? Aquí se espera que sigáis formando y que sigáis aprendiendo y que vayáis ref reflexionando sobre qué es lo que queréis hacer, si queréis trabajar en la academia, si no, y cuáles son los pasos de futuro que vais a tomar eh, y que se lo justifiquéis muy bien ya en esta solicitud, ¿no? Vale, esto sería la, la Marie Curie. Eh, y luego, bueno, está la propuesta emergente de la Junta Andalucía o la propuesta de reincorporación que os comentaba Dani. Eh, esto es muy interesante, aunque creo que ya ha pasado, no sé si ha pasado el plazo o no, porque con esto del coronavirus todo ha parado. Eh, esto es muy interesante porque esta beca, este, este contrato de la Junta Andalucía, eh, sobre todo es interesante para gente que quiera acabar en la Universidad de Granada, eh, tienes que haber solicitado una Juan de la Cierva y haber sido rechazado, una Cajal, perdón, con, y, haber, y haber sido rechazado con un mínimo de puntos, que creo que eran 70 puntos, para poder solicitarla o haber obtenido premio 20 una Marie Curie. Entonces, si tú tienes una Marie Curie, como en mi caso, o has solicitado una, Juan, una Ramón y Cajales y te ha sido denegada con ese mínimo de puntos, puedes solicitar esta, esta propuesta, este, esta convocatoria, donde, la, donde el tipo de, de propuesta que mandar es muy parecido, la filosofía a la de las Marie curie en el sentido de que se valora mucho también el currículum, pero tienes que entregar un proyecto de investigación, ¿vale? Y en este caso tiene una duración de tres años, y desde la Universidad de Granada en este momento, con el equipo de gobierno que hay ahora, eh, pues existe la promesa de que si, si recibe una Juan, de la, una, una Juan de la Cierva, incorporación, creo, ahora Dani ya me corrige o no, una Ramón y Cajal, o, un, o una emergente, o incluso una Marie curie también, la Universidad de Granada se, se compromete a, a, a luego sacarte, sacarte plaza y poder que te pueda reincorporar a la universidad, ¿vale? O sea, que, que abre abre sí. muchas oportunidades este tipo de becas, sobre todo si vuestra intención es acabar en Granada, ¿vale? Ya os digo. Sí, sí. Comentamos. que ya sabéis que la UGR tiene, tiene el plan de estabilización, ¿vale? De, del personal investigador y esa estabilización está asociada a diversos contratos. Marie Curie. Atenea, Ramón y Cajal, Juan de la Sierva y reincorporación. La Universidad de Granada, todos aquellos que tengan un contrato de estas características, se supone, bueno, se suponía en la, en la época antes del coronavirus que no iban a, a, a estabilizar. vale. Te sacan una plaza de ayudante de doctor o contratado. Pero todos los contratos de este tipo van asociados a, a un contrato de a una plaza de estabilización. Le ¿vale? ponéis plan de estabilización UGR y os saldrá. Venga. Perfecto. Venga, venga. Ok. Vale, pues mira, antes de pasar a la, a la emergente que Dani muestre la, la propuesta que él tuvo con el contrato que él tiene actualmente, voy a entrar un poco en la parte de Zubea, sobre todo para que Dani también tenga un respiro. Y ya está simplemente eso, contar otra vez, reincidir en lo mismo, la, la Marie Curie se puede pedir en los diferentes estadios y eso el evaluador lo tiene en cuenta, es decir, un evaluador... Va a, va a utilizar diferentes criterios cuando evalúe a un Marie Curie, a una propuesta Marie Curie de una persona que leyó su tesis hace dos meses, que cuando está leyendo la propuesta de alguien que leyó la tesis hace cuatro años, ¿vale? Hay un mínimo de años, creo, entre que leíste la tesis, no, la, eh, y, y para poder solicitar la Marie Curie creo, pero el, ese mínimo es muy amplio, es bastante amplio, mucho más amplio que para el resto de, de contratos. Y la cajal y la emergente, digamos que son ya para posturales seniors, digamos, es decir, gente que ya lleva años en la trayectoria postdoctoral y que, y que, digamos, ha estado, en teoría, preparándose para poder pedir este tipo de convocatorias, ¿vale? Respecto al currículum, os voy a enseñar un poco lo que yo lo que yo hice con la CVA, para, con el CVA, este es el abreviado, este es el que hay que entregar ahora para la, para la cajal. El CVN es el currículum normalizado extenso, estábamos hablando, Dani y yo, que lo mismo estamos más adelante un curso sobre este tipo de, cómo se pueden rellenar este tipo de currículum de manera eficaz. Eh, supongo que muchos algunos estaréis familiarizados ya con este formato, otros no. El CVA es el currículum vital normalizado de la, del ministerio, el abreviado y el CVN es el extenso. Y básicamente tiene una estructura muy predefinida en la que tú tienes que rellenar básicamente lo que te deja. En el caso del CVA, el máximo, el, uno de los requisitos es que haya un máximo de cuatro páginas, y los apartados que hay te vienen ya por defecto, aunque luego puedes, digamos, eh, tunear un poco las, las cosas que hay y ya veréis que nosotros, que, que en mi caso yo he algunas cosas y, y Dani también, ¿no? Eh, lo primero, la información personal con vuestros identificadores, ¿vale? No sé si os suenan estos identificadores, eso lo mismo lo podemos comentar ya en otra sesión. ORCID, Scopus, el que tengáis, es importante incluir al menos uno. Ya veis aquí que pone que hay que incluir al menos un, un identificador. Y ORCID es obligatorio, ¿vale? Eh, ¿Dónde estáis? ¿Dónde habéis formado? Y ahora fijaros, y esto tiene que ver con otra pregunta que hacían antes en el foro, aquí lo que os piden, y sobre todo pensando en la cajal, no es que seáis súper productivos y tengáis muchos papers, eh, eso se da por hecho. Lo importante es que vosotros hayáis hecho aportaciones importantes y que tengáis aportaciones que digáis que podáis decir esta, esto, es lo, esto es lo que yo he contribuido a, a la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, tenéis una parte primera que es de resumen, donde, donde es muy bueno lo de incluir indicadores bibliométricos de manera muy precisa, pero también condensada para que no ocupe mucho espacio. Fijaros, en mi caso he puesto la estrategia de búsqueda que yo he seguido para buscarme en la Web of Science, el número de publicaciones que tengo, he hecho uso de la negrita, y luego he incluido lo que he llamado los, los main highlights, lo más, lo más resaltado, lo, lo que más resalta de mi carrera, de mi, de mi historia de, en publicaciones científicas. Dos artículos altamente citados, pam, pam, la reseña, un comentario en Nature y una y una carta en Science y artículos en el primer cuartil y el número por revista, número de artículos por revista. Aquí ya es todo número, aquí no estoy haciendo todavía ese, el resaltar esas publicaciones que son, digamos, las que definirían un poco la trayectoria, sino soltar números eh, para, para dar una, una, una, una impresión, digamos, del, del, de lo que es el tamaño de mi currículum, digamos, ¿no? Los indicadores de cita según la Web of Science, vale. Estos son los indicadores copiados y pegados literalmente de, de, de la Web of Science, vale. Y lo mismo del perfil de Google Scholar con su, con su enlace al perfil para que para que el, el, el evaluador luego pueda pueda buscarlo y pueda y pueda comprobar que lo que estoy mostrándole es cierto. Tanto aquí el enlace como antes la, la, el historial de búsqueda lo que lo que pretenden es eso, es mostrar es mostrar transparencia, es decir, que el evaluador pueda pueda luego replicar todo esto. Un una resumen de mi currículum, fijaros, el límite, 3.500 eh, carácteres incluyendo espacios, son cosas muy reducidas, y este resumen, eh, creo que en mi caso es prácticamente idéntico del que, del que he puesto para la caja, si, si tal vez un poquito más extendido. ¿eh? Lo primero es eh, dónde me formé y, qué, y quién soy, a qué me dedico. Un enlace a mi página web para que el evaluador pueda seguir bicheando, si le interesa. Y después, financiación. Lo primero, financiación, porque esto era esto está eh, dirigido a una cajal y el obtener financiación es una forma de vender mi liderazgo, ¿vale? Todas la, las becas que he conseguido, incluso si he conseguido una FPU también la he conseguido yo, ¿vale? Eso es importante porque vosotros ya estáis obteniendo cosas que, los que hayáis tenido becas predoctorales, ya estáis obteniendo cosas que podáis en un futuro incluir en este tipo de apartados, ¿vale? También, ¿qué más ha incluido? Pues la Marie Curie, obviamente, y mi experiencia fuera. también estuve trabajando en Estados Unidos, pues también se incluye. Y todos los proyectos en los que he participado. Yo no he liderado proyectos porque, no he, más allá del de, único proyecto que he podido liderar es el de la Marie Curie, porque por el tipo de contratación no podía liderarlo, pero sí he participado en muchos, entonces todo eso se pone ahí. Mi experiencia internacional, dónde he trabajado y con, quién he, y con quién he colaborado. ¿vale? Si no, hay, si no tengo experiencia internacional o tengo poca, pues pongo otras cosas. Pongo que he estado he trabajado con gente de no sé cuántos países, que he hecho que he ido a sé cuántos congresos internacionales, que he organizado congresos internacionales, aunque hayan sido aquí de España. Es decir, cualquier cosa que pueda mostrar que, que, que tengo que, que estoy digamos en la comunidad internacional, que, me, que hablo de tú a tú a la gente más importante de mi ámbito. En este sentido, sea importante y esto lo recomiendo, aunque esto no es propiamente del curso en sí, si os tenéis una Juan de la Cierva, sea la que sea. Aprovechar también, porque podéis pedir eh, eh, eh, con la convocatoria José Castillejo, que en el caso de Estados Unidos puede ir unida a una Fulbright, que son para hacer estancias cortas de investigación. Y es muy importante que la hagáis porque, sobre todo, en el caso de, la, de Estados Unidos, la Fulbright se valora muchísimo en este tipo de convocatorias ¿vale? Y, obviamente, las estancias postdoctorales fuera, ya que tenéis unos Juan de la Cierva y estáis en España, pues es una forma de ampliar vuestra experiencia internacional, ¿vale? Entonces, bueno, eso eso es un, un, uh, un pequeño paréntesis. Luego, publicaciones, otra vez, repito un poco lo de antes, puesto, pero aquí ya hago énfasis no solamente otra vez el liderazgo, es decir, he publicado X paper, pero hay no sé cuántos los que yo soy el primer autor. Y luego, pues, si he recibido premios, cualquier tipo de cosa que pueda resaltar un poco el, el, eh, mi papel a nivel individual de, de, de, de la relevancia que yo tengo en, en mi ámbito, ¿vale? Fijaros que aquí incluso tengo el premio de la tesis en la Universidad de Granada. Eh, cosas que hay que pedir, por cierto, que es importante que esté al loro para poder pedirla y poder, y poder luego rellenar esto. Esto obviamente lo mismo supone 0,2 puntos, punto. o sea, dos décimas de, de 100, pero, pero bueno, es importante ir rascando de la manera que se pueda. Eh, experiencia no académica también la he incluido porque está relacionada con la actividad con mi actividad investigadora, obviamente. Si no tuviera nada que ver con, con lo que hago, pues lo mismo no tendría tanto sentido incluirla. Pero en mi caso sí, si he hecho consultoría, he hecho informes, si he participado en este tipo de tareas, también incluirlo ahí. Otros méritos, y esto también me preguntaba, y el ser revisor, efectivamente, para poder revisar una revista te tienen que invitar. Por eso es un mérito. Y por eso es muy importante reseñarlo, no solamente reseñar que sois revisores, sino de qué revista, ¿vale? Y si sois miembro de comités de trabajo de editoriales, etcétera, pues también incluirlo. Y luego este apartado al que os comentaba, eh, publicaciones, donde lo importante aquí no es incluir muchas publicaciones, sino incluir aquellas que definen tu carrera investigadora y que son realmente, eh, digamos, tus tu grandes contribuciones. Y yo aquí sí he hecho uso del color para poder destacar. Lo primero mi posición de firma. O sea, en azul está, está mi nombre y esa es la posición de firma para que se vea dónde estoy de primero, dónde estoy de segundo, dónde estoy de tercero, ¿vale? Y en rojo, en, en negrita he puesto los datos bibliométricos, la cita y la posición, si en este caso son artículos todos Q1, todos no, hay un Q4. Y en rojo, y un Q3 también, o sea que hay de todo, y, y, en, y en rojo lo que sí he puesto es son aquellas cosas que yo creo que son súper importantes y que son, la, digamos, lo que hacen que este artículo deba de estar ahí. Es decir, en el primer caso es un artículo, es un comentario en Nature. En el, segundo, en el segundo y en el tercero son artículos altamente citados. Aquí tengo, obtuve un premio de la propia revista que daba premio al mejor artículo, pues esa es la razón por la que está ahí. Es decir, mirando esto sin ponerte a leer, sin poner a mirar revistas ni tal, tienes claro cuáles son los, digamos, los, los, los highlights, digamos, de, de, de estas publicaciones. Y también la posición que yo ocupo de liderazgo o no en estas publicaciones, ¿vale? Lo mismo con proyectos, la, en, con proyectos lo que puse fue otra vez eh, en azul la posición que yo ocupo, claro, en el Marie Curie yo soy el líder, por lo cual lo señalé también en rojo, ¿vale? Fijaros que esto es un contrato, pero lo cierto es que estoy liderando un proyecto, aunque sea, <risa> lo estoy liderando, pero no tenga mucha gente a la que liderar, ¿vale? Pero esto se considera proyecto en este tipo de convocatorias y por tanto hay que incluirlo. Con su página web, si la viera, yo en mi caso eh, sí que estoy intentando acostumbrarme a crearle página web a todas las cosas, a todos los proyectos en los que yo que yo lidero, en este caso solamente uno, para luego poder reportar ahí los resultados, ¿vale? Los miembros del, del equipo y también resaltar la agencia financiadora, también con su enlace en el caso en el que lo haya. La agencia, la agencia financiadora es muy importante, sobre todo cuando tengo pues, planes nacionales, pero también cuando tengo financiación de otras instituciones que son extranjeras o a nivel europeo, o incluso de carácter privado, ¿vale? Incluso aquí teníamos con Dani, que él era el, el investigador principal, eh, un proyecto financiado por el Sevier, ¿vale? ¿Y dónde viene el tuneo? Pues bueno, aquí en este apartado C, que tiene que ver con, con méritos relevantes, en la plantilla aparece C1 publicaciones, que está incluido. Fijaros que también se pueden incluir libros, ¿vale? Para la gente de humanidades y para los que no sean de humanidades. Pero sobre todo para ellos, porque eso es, más, es bastante más relevante. En su caso, yo resaltaría cosas como la editorial, por ejemplo, si son libros editados y el editor principal es importante, una persona relevante también, ¿vale? Segundo apartado, en mérito relevante, era proyectos y becas. Después vienen patentes y luego y, y vienen otra serie de cosas diferentes, ¿vale? Cosas que yo no tengo. Entonces, ¿qué he puesto aquí? Pues he puesto presencia en redes sociales y en internet. Otra vez, enlaza a mi página web, a mi actividad en Twitter, mis presentaciones en Slideshare, mi perfil de Google Scholar, incluso un, una versión extendida del currículum para que el investigador, aunque ya ha puesto la página web, pero si quiere ver mi currículum en otro sitio, pues también puede acceder a él. Pues no puedo acceder a él porque no está colgado bien. Luego lo miro. Puede acceder también a él y, y trapichear un poquito más y ver qué más cosas tengo si quiere, si quiere continuar con la evaluación. ¿Vale? Y, bueno, yo creo que, que por mi parte eh, eso sería todo en cuanto a, en cuanto a cosas que discutir. Eh, yo creo que ya, si quieres, Dani, cuenta tú lo que tú quieras más de esta parte y, de, y, de la, y de lo, del proyecto emergente. Y después, si queréis, pues podemos resolver dudas, preguntas que tengáis. Sí, vale. Voy a compartir la pantalla un momentito. Va a ser... Va a ser rápido, vamos a ver, compartir. Estamos sí, en una hora y media ya. Sí, que o sea, ahí tenéis la pantalla, y activa la. Bueno, simplemente ya sabéis que aquí la la convocatoria de voy a presentar la convocatoria de de emergente. Ya sabéis que simplemente la Universidad de Granada. Tenía una convocatoria, que es el programa 9 del plan propio de investigación, que es el plan de incorporación de jóvenes, jóvenes doctores. Entonces, a ese plan accede quien obtenga al menos ¿vale? eh, 75 puntos de la, la Ramón y Cajal. Y ahora se ha sustituido eh, por la convocatoria de emergentes de la Junta de, de Andalucía, ¿vale? por la convocatoria de, de investigadores eh, emergentes de los fondos, de los fondos FEDER. Pero bueno, va cambiando. Cuando no haya fondos FEDE volveremos otra vez al programa 9 de la Universidad de Granada. Voy a por encima porque la idea es que hagamos de un curso de proyectos y esta convocatoria tiene, una, tiene un, un perfil diferente. Es un perfil diferente porque tienes que presentar un proyecto de investigación. Esto, esto a qué se debe, a qué te han presentado un proyecto. Como la Universidad de Granada, digamos, no puede dotar plazas así o contratar a gente si no está aprobada por sindicatos diferentes procesos que hay de, dentro de la universidad... Pues la única manera que tenías de incorporar a investigadores y pagarle dinero era sacar un proyecto y con ese dinero de tu proyecto te paga a ti mismo. ¿Vale? Que te hacen un contrato de tres años con el compromiso de, de estabilización. Simplemente, veis eh, que es preparar un proyecto de investigación. ¿Vale? Por tanto, ya casi esto formaría parte de, de, de otro curso que es preparar proyectos de investigación. Lo comento por encima y, y os digo algunas directrices generales. Bueno, fijaros, es. Eh, Importante, veis, yo siempre utilizo el Word este para hacer un proyecto de investigación. A mí me gusta siempre hacer esto, tener una imagen macro de mi proyecto de, de investigación. vale Que tenga que una visión general de mi proyecto de investigación de, de esta forma. E intento fijar una cosa, que en todas las páginas, veis, veis, aquí, haya elementos que permitan al evaluador descansar la vista y leer fácilmente la, la información. Bueno, este es un proyecto como... Como, como, otro, ...como otro cualquiera, ¿vale? Por tanto, no, no habría mucho más, más que explicar... ...ya lo explicaremos en cursos académicos haremos de, de proyecto de investigación... ...pero bueno, siempre que preparéis un proyecto de, de investigación... ...intentar fijar... ...yo siempre intento que los elementos principales de un proyecto... ...estén reflejados en un cuadro, en un diagrama, en una tabla... ...por ejemplo, aquí tenéis... ...la hipótesis de partida de, de, de mi proyecto de investigación... ...¿vale? resumida en un, en un gráfico... ...aquí tenéis, por ejemplo... Como indico, mis principales resultados vinculados al proyecto de, de investigación. Aquí veis que intento ser siempre eh, bastante, bastante gráfico, bastante, bastante visual. ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí le preparé una tablita específica a la gente que colaboraba en, en mi proyecto de investigación. Intentaba siempre, para fijaros, poner una fotografías y poner algunos indicadores bibliométricos de, de los investigadores con los que participaban en, en este proyecto. Aquí pone, veis, bueno, ya es como un proyecto cualquiera, ya te van dando las directrices generales y tú las la la vas, la vas completando. Veis también que siempre hago uso de negrita. Fijaros, aquí lo que he hecho es vincular en una misma tabla mi hipótesis con los objetivos. ¿Vale? Para cada hipótesis que planteaba establecía un objetivo de, de, de investigación concreto. ¿Vale? Bueno, ahí lo veis un poco que queda bastante bien. Eh, tú puedes poner esta información así en tipo texto, pero yo creo que así el evaluador ve claramente que tú tienes una, una cabeza bien estructurada y que lo tienes todo en tu cabeza bastante bastante bien ubicado. Bueno, aquí veis la metodología. Yo siempre también en la metodología, bueno, aquí la falta de información, las pasas que voy a seguir la metodología también los pongo así en un formato en un formato tabla. ¿Vale? vale bueno, aquí veis un poco también algunos de los gráficos que utilizo que no tienen más, mayor, mayor importancia. Bueno, aquí fijaros, este gráfico sí me gustó bastante porque yo siempre intento resumir la metodología en, una sola, en un solo gráfico y los resultados que voy a obtener. Y aquí veis un poco todo el análisis que iba a obtener, ¿vale? Como lo he representado en este proyecto. Fijaros que este proyecto es muy fácil de leer para un, para, para un evaluador, ¿vale? Porque está la información estructurada y como digo, siempre intento incluir en cada página algún tipo de elemento visual que le permita eh, descansar a la persona que lee el proyecto. Y, por supuesto, el cronograma es fundamental. El cronograma que estáis viendo aquí es fundamental porque cuando preparáis un proyecto, la persona que lo lee tiene que tener la idea clara de que, de, de, de que tú tienes un plan de trabajo bien establecido vale y de que tienes la idea súper clara de cómo lo vas a hacer. Yo sigo la convocatoria europea. Las convocatorias europeas trabajan con paquetes de trabajo, vale se establecen. Paquete de trabajo, como veis aquí, y tareas. ¿Qué paquete de trabajo? Recopilación, en este caso. Recogir el procesamiento de datos. Aquí tenéis el paquete de trabajo y aquí tenéis las diferentes tareas. Y veis como el cronograma van indicado aquí los paquetes de trabajo y las diferentes tareas. Esto es fundamental, ¿vale? un cronograma básico, pero este esquema funciona bastante bien si os queréis organizar la cabeza. Establezco paquete de trabajo y establezco tareas dentro de cada paquete de trabajo. Doy una visión general y represento el cronograma. ¿Vale? Ese es el esquema que tenéis que seguir siempre para, para, todo lo, todo, para todos los proyectos. Bueno, después ya veis que ya un poco lo, lo describí. Y bueno, este es un poco el proyecto que, que, que tuve que preparar. Bueno, aquí veis como otro proyecto como otro proyecto cualquiera. Pero bueno, lo que me interesa es que habíais algunos de los herramientas que utilicé. Bueno, aquí tenéis el presupuesto también. Yo con los presupuestos estoy un poco siempre, un poco, no, bastante obsesionado, porque claro, yo trabajo dentro de la administración y he visto tantos presupuestos de tan lamentable y tan cutre, He llorado tanto viendo presupuestos y, y me he indignado tanto que me gusta ser bastante preciso en lo que voy a gastar y cómo lo voy a gastar. ¿Vale? Bueno, aquí veis cómo está todo precisado. Pues si veis un congreso, pongo cuánto cuesta el congreso, cuánto cuesta estar en la ciudad y lo calculo por los días. ¿Vale? Si voy a hacer una investigación, para pues lo calculo bien exactamente. Bueno, pues ese es un poco, la, la, la, la, un poco el proyecto que, que, que presenté. Mirad, eh, nos quedaban los CVN, nos quedaban también eh, algunas cuestiones pendientes, las vamos a dejar, yo creo, vamos a organizar algunas, vamos a plantear ahora, ¿vale? Alguna, algunos microcursos de 20 minutos para preparar el CVN, para preparar, para calcular el indicador, como el que tenemos el, el índice H, como el que tenemos el martes que viene, ¿vale? Pequeños cursitos, ¿vale? Eh, entonces, vamos a dejarlo aquí porque ya se nos ha pasado la hora y entonces eh, os dije en las directrices que os mandé de los cursos que si tenéis alguna pregunta, la hagáis ya por Telegram, ¿vale? Os lo pongo por aquí por el chat con este hashtag. 12, respóndeme. Hacéis las preguntas por ahí... ¿Vale? Hacéis las preguntas por el Telegram, con ese hashtag, y en la medida de lo posible, Nico y yo, os vamos, os vamos respondiendo. ¿vale? Es que es muy importante que respetemos los horarios, porque como no vayamos respetando los horarios de los cursos, ¿vale? Se nos, va, nos va cogiendo el tiempo de la vida privada y, vamos, y, y es conveniente que vayamos, que vayamos descansando. Yo simplemente me despido. Esta tarde tenemos otra cita. Esta tarde tenemos a don Fernando Trujillo, que es un crack, y va a estar una hora hablándonos de tecnologías emergentes, eh, tecnologías pedagógicas emergentes, ¿vale? Sobre todo para, para ahora, que lo vamos a necesitar muchísimo. Y yo me despido. les dejo la palabra a Nico por si hay quiere despedirse. Bueno, pues nada, pues nada, muchas gracias a todos y, y que tengáis mucha suerte con vuestras convocatorias y cualquier duda, pues ahí estamos para ayudaros. Un abrazo a todos. Hasta luego.